Gracias, gracias, Amado. Gracias a todo el equipo de mañana. Gracias a los compañeros. Tres temas que quiero comentar con ustedes en el día de hoy. El primero, lo que tiene que ver con la campaña sucia que se está llevando a cabo entre los, entre los candidatos eh, de los diferentes partidos políticos. Es algo asqueante ver lo que le están haciendo a la candidata a... Uh, a alcalde o alcaldesa por San Francisco de Macorís, la ingeniera Mileis Núñez, pero igual de antes es ver lo que le están haciendo a los candidatos del PRM, eh, llámese los, los candidatos a diputados, a regidores y al propio candidato a alcalde por San Francisco de Macorís, Siquio eh, NG de la Rosa, a quien todavía están presentando imágenes de él cuando en un momento era conducido por el Palacio de Justicia, acusado de corrupción en el caso eh, Plan Renové, del cual él salió totalmente descargado. Pero igual veo también una campaña sucia que se ha levantado en contra de una candidata regidora, el caso de Carilín Chabebe. Y parecería ser que es que nuestros candidatos, tanto de un lado como del otro, no tienen propuestas. Porque yo creo que la peor forma de usted convencer al electorado, es usted criticando al otro. Yo no sé si el, el, el solar que tiene eh, o que consiguió la Fundación Undemun, en el caso de Emileis Núñez, yo no sé cómo lo consiguió, pero yo veo que tiene los papeles legales ahí. Y yo tengo que apegarme a eso. ¿Cómo lo hizo? No sé. Pero lo tiene legal. ¿Ya? Eh, yo no sé si los candidatos a, a, a, a diputados y a regidores del PRM han venido de Estados Unidos y, y, y lo que sea. Yo no lo sé. Si, si la ley le permite a ellos participar, ¿cuál es el problema? Además, eh, se supone que tenemos el derecho, eh, en el caso de que hayan sido, como se dice, algunos eh, dicen que son eh, deportados, ¿cuál es el problema? Si la ley no le prohíbe eso y ellos se han reivindicado se han reinsentado a la sociedad ¿cuál es el problema? entonces le vamos a cerrar la puerta a todo el que haya sido deportado en el caso hipotético de en ese caso Yayan eh, la sociedad ha sido muy cruel con las personas que han tenido situación en Estados Unidos y al regresar ...continúan... ...o continuamos... los ciudadanos eh, ...peyorativamente... Claro. ...y eso es cierto... ...quieren maltratarlos... Sí, no ...en el poder. caso hipotético... ...de que algunos de ellos... ...hayan sido deportados... ...por lo que sea... Eh, eh, eh, ...fuera... ...y ya se han reivindicado... ...se han reinsertado... ...a la sociedad... ...¿cuál es el problema... ...de que le permitamos ser candidato? Usted lo busca... ...lo conoce... ...y usted decide... ...porque ese es el derecho... ...pero esta campaña tan sucia... ...vi que a una le pusieron... ...de que la señora de los cielos... ...a otro que ellos... qué ...no pero por Dios yo quiero hacerle un llamado a los diferentes candidatos y yo sé que eso no lo están dirigiendo directamente los candidatos sino los que, los seguidores no no podemos seguir en esto no, no, no podemos los seguir en esto en ningún caso se van a involucrar sí, en cosas como esta a veces son los y seguidores mira, que, que, que ya todo el mundo maneja eh, la cuestión de, de, de cómo de, el caso de mi lady hay que reconocer que mi lady ha dedicado su vida, ella y su, su hermana, Judy, y su familia, a la política. Y sé que ha ayudado mucha gente. Y muchas veces pende a, a, atienden mucho de lo que ella ayudó, y si ya no están con ella, a denigrar. Claro. Y, yo creo y que a chantajearla también. Merece, merece respeto. Fuimos colegas regidores dos periodos. ...y de su comportamiento... ...así que yo quiero hacerle un llamado... ...a todos los partidos políticos... ...dejen esa vaina de estar... Eh, ...echándole tierra al otro... ...lleven propuestas... ...convenzan a la gente con propuestas... ...díganle a la gente lo que usted quiera hacer por el pueblo... ...y deje de estarle echando tierra al otro... ...que así no se llega a ninguna parte... ...y eso provoca violencia... ...eso provoca violencia... Así que ese llamado... ...que le hago a todos los partidos políticos... ...específicamente a los seguidores... Por otra parte, me sorprendí ayer, Israel, ponme la fotografía ahí de esta información que a mí me dio pena. El diputado Juan Comprés de la Fuerza del Pueblo, atención Irka Rodríguez, llámame al programa porque esto no puede ser. Un alto dirigente de la Fuerza del Pueblo dijo públicamente ayer en un programa de radio de aquí de San Francisco Macorís que el candidato del PRM ganará las elecciones no, no, no. Atención, Emanuel Trinidad. No se dio no, por no. perdido ya. Atención, Emanuel Trinidad, te acaban de dar una puñalada trapera. A mí Porque también. ¿Cómo es posible? No, eso no es posible. Okay. ¿Cómo es posible que un alto dirigente no, no, de un no, partido no. le esté diciendo a la gente que no es su candidato el, el que tiene posibilidad de ganar, sino el, el del otro? Y entonces, los votos que tú tienes de la gente que va a votar por ti, ¿qué te le estás diciendo? Que no vayan a votar. O ya, que voten por el que va a ganar. Terrible, yo creo, ¿no? que o que voten mal. por el que él dice Mira, que va a ganar. Yo creo que están utilizando su, su palabra eh, a lo contrario. Yo creo que es ser una mala interpretación de lo que él opinó. No, no, porque yo solo escuché el audio. Tú, él dice que todas sus encuestas, todas las encuestas que él tiene, dan arriba y quedan como seguro ganador, así que ONG de la ah, Pero Rosa. él es lo que de está este, diciendo la verdad. Esto yo, es un yo. proyecto, de Fulvio, esto esto Es un proyecto muy bien concebido de, de la fuerza del pueblo y nosotros vamos cosa a ganar. Es que lo diga yo como comunicador aquí, y otra cosa es que lo diga él como el dirigente. Candidato. pregúntame es, a mí que te voy a decir el, la verdad. Pero que tú no eres candidato. Pero que tú no eres candidato. Y además Tal vez tiene una verdad pero que, que no que sabemos. Yerian, como funcionario, como que tú digas que Milet está rico. pero tal vez tiene una verdad que no sabemos el por qué Juan, este señor dijo eso. Pero, ok. La pregunta es. ¿Cómo entonces él tiene la moral de decirle a la gente, vota por mi candidato alcalde o vota por mis regidores, si tú estás diciendo que el que va a ganar es el del Pero PRS. tú no quieres lo saber lo que él va a decir. Lo importante Mira, a a ver, es preguntarse, ¿habrá dicho él eso de manera...? <risa> que lo dejo, yo te me la laudar Yerjan, No te, ha, no no te hagas, no haga, que, que, no que lo que Fulvio sabe que llore, no lo sabe. Eh, eh, eh, nuestro amigo compré, oh. se, se tomó una pastillita de la verdad Bromero. y dijo la verdad fue no, no, no, no, no, no, no, no, no sincero fue no, no, no, no sincero. no no espérate compré un hombre de muchas luces pues sincero, y ha sido la diputado es, la pregunta es. y es diputado y es un alto dirigente de la fuerza del la pregunta es, ¿cuál es ¿lo habrá dicho mutu propio o lo habrán mandado a decirlo? ¡ay! No, no, no, no porque grave. tampoco él habla por boca de ganso. Ah, él habla lo que él entiende ah, como político. Ah, pero, pero, entonces... tú te crees, pero tú te crees que un político de la talla de Comprés, que sí. tiene muchos no, años... Pero es la por eso que quiero ver espérate, en qué contexto espérate, ay, Dios, se gracias. refirió a la encuesta. Tranquilo, tranquilo, muy, baja, muy bájale, que bájale que algo. Ay. ¿Tú te crees que un, candy, un dirigente político como Juan Comprés, que tiene muchos años dedicado a la política, que ha sido candidato que ha sido diputado que no es de ahora yo conozco a Juan, a Juan Compré haciendo política desde que tenía cabello que hace mucho tiempo de esto. la información que yo tengo es oye, oye, te oye, oye esto ¿Tú te, ¿Tú te crees que va a decir no, eso no. sin tener un respaldo? ¿Tú te crees que Juan Compré es un tipo que va a saltar sin no, respaldo? Él estaba no, analizando la encuesta. A él estaba voy a analizando a la encuesta. decir algo aquí? Me él estaba a analizando a la encuesta. Decir algo aquí. Él estaba a analizando a la llamado. encuesta. Ahí, no, hay no, hay Nosotros no sabemos. No, no, no. No, no hay tras, nada más. Que eh, no sea el análisis de la encuesta. Trinidad. Atención, Emanuel Trinidad. La información que yo tengo es que te están haciendo un bulto y que van a mandar a votar por siquio. Porque es personal. Porque la vaina es personal contra No, Mujer no, y es Núñez, una especulación Y que los altos dirigentes de la Fuerza del Pueblo Con el quilla que tienen con los Núñez Van a mandar a votar no por ti Ni por tu candidato sino He estado interpretando él. una encuesta no, no. Mira, Y mira, la encuesta yo, eso es lo que dice No, hombre, no, no sé creo son, que se vayan a Pero la vaina es los... personal mira, 21 puntos Los arriba, dirigentes que tú te refieres y si que va a ser síndico, No que van a hacer de dejar encuesta. a Kirik En un proyecto tan bien concebido Como la Fuerza ¿Por del por Pueblo y aliado Analizando, lo están utilizando en, el, en un mal contexto. El radio, dice, sí, mira, si, si, si Emanuel Trinidad tenía 5.000 votos, hoy tiene 2.500, no, porque no, ya la no. gente eso dice: no así. No, pues la sí, gente está más pues entusiasmada. Yo, pues yo voy a votar por siquiera. No, quiero, la gente está o más entusiasmada todavía por votar por nosotros. Bueno, lo, te, le acaba de dar una puñalada traspera y ojalá que el oh. diputado tenga este no, no, programa no, a aclarar no, eso o, antes. Óyeme, ¿no? es analizando la encuesta, Germán mi lady tiene 21 este puntos abajo. Tengo Juan Compré aquí, espérate un ¿Lo momento. tiene ahí? Adelante, es bueno que hable. Juan Compré. Claro que no. ¿Qué ¿Qué eso en el contexto con que el se estaba haciendo, era aquí. analizando una encuesta. Un momentico. ¿Eh? Toma, espérate. Ah, Ve, espérate. no usa cable. Vamos a ver. Que hable Juan Compré. Sí, no, un momentico. Eso ¿Este no usa cable. Y, eh, ah, ah, párame no usa cable. el tiempo, porque yo te voy a decir sí. del PLD también. ahorita sí estamos en el aire. Sí, sí. ¿Estamos en el aire? Sí, sí. sí.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 todo el pueblo de San Francisco de a está celebrando la derrota en cuadras, en cuadras, de, de, en de, en de la candidaturas del, del PLD que no ofrece sí. absolutamente nada, en solamente, cuadrado, solamente exhibe cuadrado. gran poderío económico. Mira, hizo una actividad con tre, con 33 tarimas. Pero, en la actividad del sábado había, no, había más tarimas que diputado espérese que ese no es y el espérese. tema, espérese. Tengo presente Pero. que donde quiera que va...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 Yo he visto candidatos que están por allá arriba y cuando se dan las elecciones... No, no, cuando usted dice no. eso, que está en un sólido primer lugar y que, la, y que la candidata del PLD está en un lejano segundo lugar y no mencionar a su candidato, bueno, usted si está si haciendo la si inferencia de, de que está perdido. Dígame los números. Ajá, dígame los números. 53 a 38 y lo ve Manuel Domingo. ¿56? Sí, pero la, la es por pero no, que, ¿qué? ese 56, ¿quién lo tiene? Fubio está incómodo Pero por eso. Ese 56, que ¿quién lo tiene, diputado? 50, 53. Uno de los candidatos que están ahí. Entonces, ¿en qué posición queda la fuerza del pueblo? Pero, entonces, ¿y la, ¿y la fuerza del pueblo en qué Trabajando posición Trabajando para llegar a alcanzar el poder. La fuerza del pueblo tiene su puntuación también. Pero no va a ganar. Óigalo bien. Lo que yo quiero es es que la candidata, la propuesta del PLD, sí. está derrotada en ese senado. El mensaje ya. es eso, ya no hay que preguntarle más, que no más nada. Eso bueno. Él bueno. lo consiguió. Quítame bueno, el celular, por favor. Bueno, cual... Entonces, diputado, una pregunta. Esto, esto se puso bueno. bueno ¿Quiere qué decir fuerte. que usted no está directamente eh, eh, propiciando que gane su candidato claro sino que, que pierda sí. la del PLD? Yo, yo, yo, yo, yo, para que nuestro candidato gane. Y que si no gana, juegue un, pa un papel, un papel. importante no, en ese proceso. Bueno, Así bueno Gracias, gracias. No lo dijo, ya lo dijo. Astro, realidad, lo Francis Dios. Rodríguez, mutuamente en de desarrollo. Bueno, gracias. El objetivo no es que gane, es que pierda, mi Ledy. Por la respuesta. Ya terminó el tiempo. Bien, no, no, pero... <tose> ya. ¿no? Oye, <tose no, no, <tose ya. no, no. Ya. por eh, ]Huh? favor. Ya Dos minutos. Eh? ¿Cómo? repítelo Juan que esta, estos muchachos no dejaron que, que se pare la candidata ya. Del vamos a ver que se la van a llevar okay. que se la van a llevar gracias, a la candidata gracias. Mucho bueno la okay. Okay. gracias Juan el placer es, oírte el plan no es la fuerza del pueblo su plan no es que gane bueno. su candidato es okay. hacer que tú pierdas no, no, no. y sabes cómo se hace eso Atención Para terminar Un segundito por favor porque que no te quiero robar más tiempo eh. Ya está No bueno. Miren, Juan Atención al PLD A propósito del PLD No el pues es que lo trajo Eh El PLD la posición. El lunes que... Tú tienes que ir Al Banco Popular Salida a Santo Domingo Al lado del Banco Popular Ajá, En una entradita que hay A felicitar al ganador Ay Ezequiel mi amigo eh. Atención al PLD No dijiste que Ezequiel Que va a ganar ¿Por qué es <ríe> ¿Por qué está no, el, el PLD? Sikyo que vive ahí ah. En una situación difícil Sikyo y ahora mismo en San Francisco de Macorís Porque han golpeado a los dirigentes de su partido Atención PLD Han golpeado a los dirigentes de su partido Por eso perdieron a Juan José Rosario Por eso Aguanto perdieron a los dirigentes del partido Porque se han quedado solamente un grupo Guisando, comiendo del guiso Y se han olvidado de los dirigentes en política, a los dirigentes comunitarios, a los dirigentes barriales, no se les golpea, no se les. No se... Nómbrame, ¿Eh? nómbrame los, em, lo, los dirigentes emblemáticos Oye, se han quedado... que hay en el PLD aquí ¿Eh? en Maturí. ¿Cuál? Ya, nómbramelo. ¿Cuál? Eh, emblemático, ¿Se por ejemplo. Se Lucelene Plata. No, lo no, no, que no. Se quedaron no, eso se quedaron, la fuerza. Se quedaron no en el PLD. Ah, que se, se quedaron. Se quedaron Juan Antigua. Se quedó Bullo, se quedó naturalmente Milady eh, ¿cómo se llama? Luis Núñez. Eh, Luis Núñez. Y, Do y Cornelio eh, Hernández. Cornelio Hernández. Fuera de ahí, fuera de esos cinco. Eh, cómo se llama el, el doctor? Ah, ah se se eh, se se Ceballo. Se pero se está en bajo perfil, sí, muy está está bajo, bajo perfil. perfil. Pero gran parte de la militancia del PLD está disgustada porque lo han golpeado. Lo han golpeado. Ah, y que... eso es una reflexión que le estamos haciendo. No puede ser usted de PLDista. Está, Peledeita, está Que Leonel no lo derrotar aquí en la provincia de Duarte, siendo ustedes los que están en el poder. Sin pasar bueno. las derrotó. elecciones porque es el domingo ¿Saben por qué? Bueno, porque han golpeado a las bueno. bases del partido y se han olvidado y se han quedado eh, comiendo un grupito de arriba. Contando bueno, dinero vamos a continuar con Contando el programa, dinero. Vamos al WhatsApp. Eh, contando eh, dinero y eh, dinero. Ah, dinero ahí.